Vamos camino al Cerro Gasco a hacer una pista para los chiquillos. han paliado como guerrero hola, hola, hola, hola. Adelante señor Los cabros están muy motivados man. Son no muchos no, no, no, no <risas> uh, Bicicletas por todos lados man. Alegría esta Hasta allá parte la La bajadita Hicimos un mm, semi Porque este es un plan inclinado Que llega hasta allá Y aquí van a probarlo por primera vez parece Falta el casco pero oh. ¡Uy, uh, oh, Cuidado <risas> Oh está volando gigante Bien ¿Le gustó? Está muy buena, está tirando un poquito de punta Puta. Sí, este me tiró de sí punta. es muy que buena. llegaron fuerte sí. Como que si veis la caída encima y vais rápido, te vais de, de, de, de punta claro. Porque queréis bajar la easy. Yo creo que esa parte de ahí, hay que entrar sin vuelo Yo creo que hay que dejarse caer oh. Hay de todo en verdad, algunos están cayendo pasados, otros están cayendo corto eso me da miedo. Está como horrible. ¡Cáchate! ¡Oh! Quiero hacerla entera, weón. Es como un mínimo tocro. Voy a cambiar el ángulo que he estado grabando acá todo el rato. esta parte funciona. ¡Cáchate! Mm. Sí. Uh. Oh, ¿estáis bien? Bajen las revoluciones chiquillos, tómenselo con calma y entrenle más despacito al primero Está, Está como para no pedalear para abajo ¿Qué, qué medio preocupado eh, quiero buscar la bicicleta, ¿no? quiero andar Se mandaron a lo loco Uno sacó la cresta ¿Ya? Sí uh. Están tan weón. prendido, ¿eh? Cáchate cómo quedaron esto fue mala idea weón step up ¿Te vaya a tirar vamos a ver qué pasa esa chapier oh cómo viene bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué entretenido! Bueno, hay que formar un pelito y va a quedar bacán. Pero hay que llegar con nada de vuelo. Si llegáis muy rápido, vería hombre muerto. Ja. ¿Funciona? ¿Funciona? Hay que ajustarle la forma un poquito Sí, hay una que está pegando, pero... hay una que está pegando muy duro, sí Quedó muy parada Ahí se achicando con el tiempo <risa> Chris. puros Cris Oh, muchas gracias por haber venido bueno, gusto verte, Grande Cris Nos estamos viendo en Juan. Muchas gracias por la ayuda, compadre. Qué rico que hayan venido. Bueno. Bacán. De todas maneras. Y después hay que seguir dándole al pantrax. Está Esta bueno. no ha parado. Hay que ajustar pequeños detalles, pero, pero funciona. No estábamos tan locos. Fue buena idea ocupar. ¡Oh! Ese, ese es el que estaba. Ese va a terminar matando a alguien. No, ese está. Mira el golpe. ¡Pum! Está difícil absorber ese. ¡Oh! Hermoso. <ríe> Ajustaron la velocidad y lo están haciendo bien ahora. Cacha, lo están volando con estilo. Es? Ven mochi ¿Qué, qué, qué alegría -o -o -o -o -o. ver que esta boda funciona. Tenía tantas preguntas hace un rato así. Oh! <ríe> Buena cabrón, Ahí. Un aplauso por el germano, ¿no, cabrón? Pero también para pa Patreon y para pa ¿eh? sí No. Un aplauso para ustedes mismos, chiquillos. Si pa, palearon, weón, ¿eh? movieron una cantidad de tierra brutal. Pelearon con todas esas rocas que yo sé que te dejan las manos con la pala temblando, weón. ¿eh? Y bueno. se movieron por hacer esto, o si sea, se lo ganaron totalmente, esta cuestión es de ustedes. Nosotros los ayudamos nomás. La hicieron la raja, weón. ¿eh? Buena cabros Vaca cabrón. <risa> Tremendo día, bueno. todo a acostarse con una sonrisa en la cara. Qué lindo. Qué lindo, bueno. qué lindo. No, hoy día en verdad te voy a dormir con una sonrisa y no sabes por qué. Le vemos todos, estamos todos quemados y empolvados. Dale, Chris. <risa> qué maestro. Andar, andar, andar, andar, andar antes de subirse a la máquina de nuevo. Y este está decidido a saltar sin casco. Si que ya. se está tirando sin casco no tiene uno de sé, estos, tiene integral nomás y parece que se le olvidó Venía, venía desmotivado Ahora se motivó y sí. está sin casco Exacto. No, el casco hay que andar trayéndolo, aunque sea integral aunque sea pelela, aunque sea una olla el, que sea. El, el, el, el problema del andar sin casco es que si te caí, te sacáis la cresta bien saca y te pegáis en la cabeza ¿Cómo le explicáis a todo el mundo de que estáis en la clínica porque no ocupaste casco? ¿Quién, ¿Quién te va a apañar con eso, cachai? Los no te lo quita nadie. Cuídate un poco en la cabeza y si te pasa algo grave, todo el mundo te va a apañar. Sí. Pero si no tenías casco es como que te lo estáis buscando, ¿no? ¡Bacán! Vale, Buena chiquillo bueno. Oye, vale por haber apañado hoy día ¡Oh, a piso! Oh, ¿es que <ríe> Se levantó el toque ¿A la gente le gusta morir? Salió ¿También? volando de, de lado ¿También? Van a estar cansados y moritoneados Gracias a ustedes cabros Ya yo me voy a subir a la máquina Para pa avanzar el pantrack. tira como las nubes A las nubes Ah, las nubes. Acabamos, <risa> a, acabamos de arreglar ese salto que estaba Ahora arreglado. para los dobles lo llegan. Ahora sí ya, <risa> bacán vamos por un Tuvimos un lesionado hace poco Cuando <risa> estábamos terminando el pump track Los cabros de acá de Maipú están locos man. Todos locos Desquiciados Todos loco. <risa> Sí, vamos a esperar que se tiren, que esto funcione Y después vamos a seguir con el pump track <risa> Todo eso se puede mejorar con un poquito de pala Lo mismo que hicimos acá Bien, bien, qué mucho bueno. mejor. Qué bueno. ¡Woo! Oh, qué bacano. Cáchate. Corto. ¡Oh, el niño tornado! <risa> Cachete, y hey, Pum Track iluminado, que rico El día se pasó volando Se pasó volando el día Tuviste los carros? Hay cabros buenos, hay carros buenos y que no tenían Bueno, no habían salto, no Pero bueno, ya tienen que ir a un Pum Track O sea, a un Bike Park Aquí, al lado de la casa buen, Y acá hay mucha gente que anda en bici tienen que cuidar esto y hacer cultura, respeto, ojalá uso de casco y todo el tema Qué ah, Queremos poner un letrero ahí que diga uso está de va, Te apaño con todo ¿Qué opinas Borja del día de hoy día? Uf, cansador Muy cansador, pero los chicos del Cerro Gasco quedaron infinitamente contentos Y quedaron felices con su nueva pista y su pantrack Así que la raja en verdad, bueno Estuvo intenso el día, pero los cabros lo dieron todo, paliaron como guerreros, así que si te gustó este video, dale un like. Si tienes algún amigo que tiene algún muy buen lugar donde podríamos hacer un pan track gratuito para que mucha gente lo disfrute y lo cuiden y se haga sustentable en el tiempo y sea un proyecto bacán, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!